Dejen que les comparta pantalla, Así que ya levanten las manos y no se preocupen y vamos a resolver el ejercicio. ¿Pueden verme? ¿Pueden ver en pantalla? Sí, ahí se ve. No te preocupes, Gonza. Ahora, lo... Ahora lo resolvemos. Bueno, ya me atajé, me creé un proyecto vacío, clase vacía, formulario vacío y arrancamos. Atrápame si puedes. Crear una aplicación. Acá yo lo tengo y lo estoy leyendo. Crear una aplicación de Windows Phone que pueda realizar un cálculo de consumo entre kilómetros y litros. El formulario deberá contener. Y ahí te dice, bueno, dos labels, así que agarramos un label. Otro label, dos textbots. Agarramos otro más. Y un rich textbooks. Y un botón. el explorador de, de pruebas. Eso lo vemos la semana que viene. Bueno, vamos a vernarlo un poquito para dejarlo bonito. Ahora tendremos más o menos y vamos a cambiarle los nombres a los label. Esta va a ser kilómetros. Esta va a ser... Y lo mismo acá, le cambiamos el nombre a los textbots, al botón. Vamos a cambiarle el texto al botón. Vamos a cambiarle el texto al form. Así nos queda más o menos medianamente bonito. Y bueno, nos empieza a pedir. El formulario debe levantar en el centro de la pantalla. Ya vimos que eso se hacía con la propiedad Center Screen. Que no la encuentro acá. Star Position. Nunca las encuentro. Center y ahora el formulario va a arrancar en el centro de la pantalla. Además pedía que el maximize bots y el minimize bots no se encuentren. Entonces vamos a pasar esas propiedades a falso y que no se pueda cambiar. Eh, ajustar el tamaño, que eso se hace con la propiedad form border style, fixed single. Profe, ¿cómo es eso lo del tamaño? Tenés la propiedad que se llama form border style, no se llega a ver por eso. Mm, sí, ya te muestro. Tenés esta propiedad que se llama form border style en las propiedades del formulario Sí. y la tenés que pasar a fixed single para que el formulario no se pueda agrandar o achicar. ¿Y cómo, y si yo quiero eh, agrandarlo y todo eso y limitarlo a que no se cuando vos las chicas no se coma parte de lo que está dentro del form. Será con esta, a ver. Ni idea. Se puede. Te lo averiguo. Azulo, Mauri lo había contado, ¿O ¿no? Mauri, ¿vos sabés cómo? Sí. ¿Cómo se hace? La pregunta es cómo hacer que eso se ajuste al tamaño. Sí. No, que no se sé coma el formulario, ¿no era? Que no sé. Va, que se Va, cuando se vuelva más. a no se termine de comer el formulario. Ah, buenísimo. Bien. Hay una propiedad que es min size o algo así. Ahí está minimum size minimum size poner el mismo size que tiene ahora, fíjate que hay una propiedad size también, que es 441 291. Ah, solo pones como mínimo y listo, no se puede achicar más que eso. Ah, qué Pero eso es cuando acá justo en este formulario no estás permitiendo que, claro. Ah, mira, he va. Ahora también hay que solucionar el tema de qué pasa si lo agrando, qué me queda así si feo con los cosas todo. No, ese, no veces, el rich box debería como... ajustarse con Anchor, ¿no? Sí. Y los otros dos quedarse, mira, hacerlo crecer del otro lado, del, del, de ese, claro. Ahí está bien porque esos dos botones están como top left. Entonces está sí, todo. si vos lo pones en pantalla completa queda feo. Queda claro. Está todo, todo agarrado arriba a la izquierda, entonces cuando vos agrandás, te, te llevas al lado izquierdo, todos los controles van hacia el lado izquierdo. Pero vos podés cambiar esa configuración y agarrarlo de otro lado también. Sí. Por ejemplo, podrías hacer que Rick Textbox esté agarrado al lado derecho. Mostremos eso. Propiedad ancho. Sí, porque ahora mi duda era cómo limitarlo que cuando, cuando vos lo a achicar más de lo normal... Que no se termine de comer todo lo que haya dentro Seleccionemos el lado derecho. Y ahora volvamos a agrandarlo. Volvamos a abrir el form Y van a ver que ahora el, el textbox también está agarrado del lado derecho. Crece hacia el lado derecho, ¿ven? Está agarrado de los dos. Entonces tira de los dos lados y lo agranda. ¿Ven? Abajo no porque no está agarrado, pero podríamos agarrarlo abajo también. Si lo agarramos a dos lados, va a crecer en tamaño. Si lo agarramos a un solo lado, se va a mantener en ese lugar. Entonces, ustedes pueden jugar con eso para el parcial, para que se vea bien en todos los tamaños. Es eh, mágico. Bueno, en este caso... Solo tiene que tener un tamaño que no se puede ajustar. Y ese es. Eh, ahí. No encuentro la encuentro. Siempre la pierdo. Form border style. ¿Dónde está? Ay, no la veo. Ah, porque no estaba en el formulario. Acá está. Fits 5. está el formulario? Ah, no. Una última cosa era que el RichTetWords no se podía editar. Entonces, la propiedad Enable la vamos a pasar a Falso. Y de esta forma no podemos editar nada en el RichStatutes. Ya, ya está el formulario. Ya nos olvidamos del form. Y después nos dice, el formulario debe validar que los dos parámetros ingresados no estén vacíos y en caso de estar, se deberá lanzar una nueva excepción de tipo parámetros vacíos exception e informar al usuario. Bueno, vamos a crear la excepción. Parámetros vacíos exception. Vamos a hacer querer de deception. Vamos a pasarle dos constructores: uno que reciba un mensaje y otro que reciba el mensaje y la inner. Vamos a pasárselo a la base. Y ya nos creamos nuestra propia excepción. Sin, sin más, ya está, ya la, la excepción ya la, ya la tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Vamos a agregar la referencia al proyecto y vamos a empezar con la otra parte que nos decía el formulario debe validar entonces tenemos que validar que los dos parámetros de entrada en este caso esto lo podríamos hacer de otra manera pero por fines del ejercicio vamos a hacerlo medio simple y vamos a lanzar una excepción capturarla entonces, si alguno de los parámetros está vacío, lancemos una excepción. No arregle la referencia. Eh, parámetros vacíos exception entonces ¿qué pasa acá? ¿qué, qué tengo que hacer ahora? ¿qué, qué dicen que, que debería hacer ahora una vez que, que lanzó la excepción? capturarla capturarla porque ahora yo Agarré el programa. Y le voy a dar a calcular y... ¡pum! Reventó. Me, ya me echaron. Ya, ya estoy levantando las cosas del escritorio. Tenemos que capturar la excepción. Entonces, try catch. Vamos a hacer que sea del tipo parámetros vacíos exception. Vamos a trabajar con la excepción, así que vamos a usar la variable. En este caso no le voy a poner e porque ya se usa e en el Edenarchs. Y lo único que voy a hacer es mostrar un mensaje. Como es un formulario, voy a usar el método messagebox, un, el método show de la clase messagebox, y voy a imprimir el mensaje. Entonces ahora... En el momento en el que yo no cargue nada, me informa. Y si yo cargo algo, no hace nada porque todavía no hay lógica. Pero hasta ahora vamos bien, lanzamos una excepción y la capturamos. E informamos. ¿Vamos bien hasta acá? Consulta Lauti. Sí. Eh, ¿Me perdí cuando usamos en el catch el parámetro vacío de excepción? Sí. Como Porque, cuando... Claro, ¿por qué usamos ese y no, qué sé yo, otro, otro que no hayamos creado nosotros? ¿Pero parámetros vacíos excepción, la creamos nosotros? Claro, o sea, eh, cuando lo capturamos tendríamos que usar ese mismo, esa misma excepción. Sí, cuando lo ah. capturas tendrías que usar esta excepción o la excepción genérica. Si yo ah, acá sí. uso un index out of range exception... No la va a capturar, porque la excepción que estoy lanzando no es de este tipo. Por eso decía antes, yo, de, yo tengo que saber qué excepción voy a capturar, por eso los múltiples bloques catch, o usar la excepción genérica. ¿Se entiende? Ah, buenísimo. Entonces tendremos que usar, sí o sí, nuestra excepción, o si no, la general. En este, caso, general. En este caso, sí. Ah, buenísimo. Pero... Como vamos a ver ahora, nosotros podemos tener múltiples bloques catch para distintos tipos de excepciones. Y nos vamos atajando de distintos lados. Pero si vos vas a lanzar tu propia excepción, o vas a necesitar un catch para tu propia excepción, o un catch genérico, sí o sí. No, no hay otra. Y nos dice el ejercicio, perdón, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, de mi parte quedó todo joya, la utilización. Genial. Si alguien está escribiendo en el chat, ¿me avisan? Porque no lo estaba viendo. Perdón, no estaba viendo, no estoy viendo el chat. Estoy de buena cara del cielo. Dice, una vez que los parámetros fueron cargados, variar si la comparación es posible. En este caso, para eso vamos a usar el in.parse por una cuestión de que queremos que rompa. Entonces, antes de eso, yo ya voy a hacer trampa y voy a pasar al punto siguiente, que es el método calcular. Es un método estático, que devuelve un, un número entero y recibe dos números. Por ahora vamos a a cero, no me importa. Y vamos a cargar el valor al rich text. Test es igual a kilómetros sobre horas. Y hacemos calculador.calcular. Y acá adentro necesito estos valores. Este. Y este. Este va primero. Pero los tengo que parsear, Porque no son, no son valores enteros, son strings. Bueno, los voy a parsear con el int.parse. Porque el int.parse lanza una excepción. Si no puede parsearlo, Si es nulo... Si, si el argumento se, es demasiado grande o si no, si no es compatible. Por eso vamos a usar el punto parse, para ver la excepción que nos tira. Obviamente no, no es recomendable, para eso tenemos el try parse, que no, no es necesario que lance una excepción, no deberíamos codear por excepción. Pero la idea del ejercicio es que podamos ver distintos casos de decepciones que, que pueden ocurrir, capturarlas, jugar con eso. Entonces, ahora. ¿Qué va a pasar acá? Así como está. Yo, le, yo doy calcular. ¿Qué va a pasar? Bueno, en el chat. ¿Excepción de formato? Excepción de argumento, creo. No, de formato. Pero sí. Excepción. Tata pumbas. Reventó. Porque no, no, es, el, no es el formato correcto. Como bien dijo... Ay, ¿Conza? Sí, sí, era yo. Eh, era <risa> <risa> ya, ya, ya me acuerdo. Ya, tengo, ya te agarré la voz. ¿Por qué? Y está bien, ¿por qué? Porque estoy tratando de parcear una stringa número, números. No andar nunca. No es, no es mágico esto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Esta la dejamos. Que iba, esta era de este tipo. Bueno, me creo un nuevo catch De tipo Format Exception Y imprimo, imprimo el mensaje Corro el programa Y si ahora yo escribo esto me dice, el string de entrada no está en el formato correcto. Está en inglés. Mi Visual Studio está en inglés. El suyo de aparecer en español. A mí también me parece en inglés. Creo que por el .net. Porque si yo me paso a .framework, me aparece todo en español. Puede ser. No lo sé. La tienen que traducir al .net. Y, perdón, ahí me está sonando la alarma. Pero... Si no quiero que me parezca en inglés y yo sé que tengo una, un format de exception, bueno. El formato de entrada no es el correcto. Directamente imprimo en el message box y no necesito usar la, la variable. Corro el programa. Y lo mismo. El formato de entrada no es el correcto. Por ahora está por ahora, ¿vamos bien? Sí, sí, todo joya. Joya. Bueno, vamos a la clase calcular. A la clase de calculador. Que nos pedía hacer el, el cálculo, que es simplemente la división de los dos números. Y el ejercicio dice que recibes enteros y retorna su división. Tener en cuenta que la división por cero lanza una excepción. Controlarla. Entonces acá tenemos dos opciones. O capturo la excepción acá y la lanzo. O me atajo acá E imprimo un mensaje si quiero. No se puede. Ir por sí Y por las dudas. Por las dudas. Porque por arte de magia. Pase otra cosa. Bueno. Una excepción genérica. Porque se alinean los planetas. Y falla por. Castigo divino. Bueno. Está bien. Punto message. Punto y coma. Entonces, si ahora yo hago una división, esto me lo va a mostrar en el message bots, en el, en el rich text bots, normalmente. Pero si yo quiero dividir por cero, me va a imprimir un mensaje. Esto rompió. Esto no rompió, perdón. Esto lanzó una excepción que fue capturada por el programa. ¿Ven? Entramos acá. Falló y cayó directamente acá en Divided by Zero. Tiki. Y no se puede vivir por cero. Y más o menos vimos cómo Lanzamos nuestra propia excepción, la capturamos, y si pasa eso, mostramos un mensaje. Si el formato no es correcto porque lo que parció no es lo debido, bueno, mostramos otro mensaje. Si la división falla, bueno, mostramos este mensaje. Podríamos tener un otro, otro catch más por el argument de si es el número más grande. Raro, no va a pasar, pero bueno. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendieron el ejercicio? Creo que ya lo terminamos. Y dice: el programa no debe tener ninguna excepción controlada. Eso es lo último. Y lo que decía acá: todas las excepciones que fueron capturadas deben ser mostradas al usuario de una forma más entendible por medio del método Yo de la clase MessageBots, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Se entendió? Eh, ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, no, Lauti, todo, todo clarísimo.